Comencem, no sé, tú crees que va ser el mes original, va. Mira, Nelo Sebastián, que va a estrenar una obra poética para un único espectador dins del lavabo de la sala. No rígis, eh, o si sigui, realmente era una obra poética, no vamos segones. También para comprobar que la poesía se manifiesta de muchas y sorprendentes maneras. Mejor que un confidente. Algo así. Oh... Este camión es el túnel del tiempo. Ore. Aquí estamos presentando el Gabinete Poético. Es un espectáculo para un solo espectador. Y mezcla un poco teatro de objetos, sombras, música y obviamente poesía. Lo que pasa es que salen poemas de esta experiencia y estamos recopilando los mejores para crear un, una edición. ¿Y qué es lo que queremos ahora? Pues resulta que el mismo público comenzó a sugerirnos el hecho de recopilar los poemas. Yo en un principio lo concebí como algo efímero la idea romántica de llevarte un papel doblado, escrito, con tachones... No sé. tenía su aquel. Pero con el tiempo fui cediendo a la tentación, ya que ciertamente aparecían más y más versos que podían, digámoslo así, vivir afuera del agua por sí solos. Dicho y hecho. Hace más de un año que nos dio por fotografiar los poemas antes de entregarlos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? ...al ver que en conjunto cobraban nuevo valor... ...multiplicaban sus sentidos... ...y abrían de algún modo la puerta a nuevos interrogantes... ...como ¿Quién es el autor real de estos versos? ¿Nos están hablando estos objetos? Es ahí cuando nos decidimos a publicar... ...nuestro propio poemario del Gabinete Poético... ...para dignificar el juego como estrategia... ...un libro que sea fiel y respetuoso con el ritual original... Gracias a mi hermano Jaime, hemos podido recoger toda esta locura y contenerla en un nuevo formato. Un libro ventana en el que seguir jugando y reviviendo la experiencia guardada por unos poemas objeto que siguen respirando.